Hoy daremos lectura a La leyenda del monte San Miguel, un cuento de Guy Maupassant en donde a su estilo cuenta la larga historia del monte Saint Michel que comienza en el año 708 cuando el obispo Aubert manda erigir en el monte Tombe un primer santuario en honor del arcángel. Guy de Maupassan a través del cuento nos llevará a una ficticia lucha entre el demonio y San Miguel, que es la que dará forma al monte San Miguel. Y ya vamos a dar comienzo a este cuento que espero que sea de tu agrado. La leyenda del monte San Miguel un cuento de aquí de Maupassant La había visto primero desde el Cancal, ese castillo de hadas plantado en el mar. La había visto confusamente, sombra gris erguida en el cielo brumoso. La volví a ver a la puesta de sol. La inmensidad de sus arenas era roja, el horizonte, rojo. Toda la inmensa bahía, roja también. En cambio, aislada la escarpada abadía encaramada allí arriba, lejos de la tierra, como una fantástica mansión, asombrosa como un palacio de ensueño, increíblemente extraña y bella, aparecía casi negra entre los arreboles purpúreos del día que moría. Me encaminé hacia ella al el día siguiente, al alba, a través de las arenas con la mirada fija en esa monstruosa gema, tan grande como una montaña, cincelada como un camafeo y vaporosa como una muselina. Cuando más me acercaba más aumentaba mi admiración, porque quizá no hay en el mundo nada tan extraordinario y perfecto. Vague sorprendido, como si hubiera descubierto la morada de un dios por aquellas salas sostenidas por unas columnas ligeras o pesadas, por aquellos corredores calados, alzando mis maravillados ojos hacia esos pináculos que semejan cohetes lanzados hacia el cielo y hacia ese inconcebible marañamiento de torrecillas, de gárgolas, de ornamentos esbeltos y encantadores, fuegos de artificio de piedra, encaje de granito, grandiosa y delicada obra maestra de arquitectura. Mientras estaba allí extasiado un campesino de Baja Normandía se me acercó para contarme la historia de la gran disputa entre San Miguel y el Diablo. «Un escéptico genial», dijo. «Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre le ha pagado con la misma moneda». Es una frase de una eterna verdad y sería muy interesante escribir para cada continente la historia de las divinidades locales y para cada una de nuestras provincias la de sus santos patronos. «El negro tiene oídos feroces». Devoradores de hombres, el musulmán polígamo llena de mujeres su paraíso. Los griegos, gente práctica, habían divinizado todas las pasiones. Cada pueblo de Francia está puesto bajo la advocación de un santo patrón, modelado a imagen y semejanza de sus habitantes. San Miguel vela por la Baja Normandía. San Miguel, el ángel radiante y victorioso que empuña la espada flamígera. El héroe del cielo. El triunfador. El dominador de Satán. Pero he aquí como el habitante de la Baja Normandía, astuto, cauteloso, burlón y trapacero, entiende y cuenta la lucha del gran santo contra el diablo. Para ponerse al abrigo de las maldades de su vecino, el demonio, San Miguel, había construido con sus propias manos el pleno océano aquella morada digna de un arcángel. De hecho, solo un santo como él podía ser semejante residencia. Pero... Como seguía temiendo las acechanzas del maligno, rodeó su propiedad de arenas movedizas más pérfidas que el mismo amar. El diablo vivía en una humilde choza, en la costa, pero poseía las praderas bañadas por el agua salada, las bonitas tierras feraces donde se dan las fértiles cosechas, los valles ricos, y las fecundas laderas de toda la región, mientras que el santo solo reinaba sobre las arenas. De manera que Satanás era rico y San Miguel pobre como un desarrapado. Tras algunos años de ayuno el santo, cansado de aquella situación, pensó en llegar a un acuerdo con el diablo pero la cosa no se presentaba nada fácil, pues Satanás estimaba en mucho sus cosechas. Reflexionó, pues durante seis meses luego, una mañana se encaminó hacia tierra. Estaba el demonio tomando las sopas durante la puerta cuando vio al santo. Corrió enseguida a su encuentro, besó su moca manga, le hizo entrar y le invitó a tomar algo fresco. Tras haberse tomado un cuenco de leche, San Miguel tomó la palabra. He venido para proponerte un buen negocio. El diablo, cándido y sin desconfianza, respondió. Eso me interesa. Se trata de lo siguiente. Me cederás todas tus tierras. Satanás, inquieto, quiso hablar. Pero el santo prosiguió. Primero escucha, me cederás todas tus tierras, yo me encargaré de su mantenimiento, del trabajo, de la labranza, de la siembra, de abonar, en fin, de todo, y nos repartiremos la cosecha en medias, ¿qué te parece? El diablo, de natural perezoso, aceptó. Solo pidió, aparte, algunos de los deciciosos salmonetes que se pescan alrededor del solitario monte. San Miguel se los prometió. Se dieron la mano. Escupieron a un lado en señal de que el negocio estaba sellado y el santo añadió. Escucha. No quiero que tengas quejas de mí. Elige lo que prefieras. La parte, la cosecha que se dé sobre la tierra o la parte que se dé bajo tierra. Satanás exclamó, elijo la que se dé sobre la tierra. De acuerdo, dijo el santo, y se fue. Cuando llegó la primavera siguiente, en la inmensa propiedad del diablo no se veían más que zanahorias, nabos, cebollas, achicorias, todas las plantas cuyas raíces grasas son buenas y sabrosas, y cuyas inútiles hojas sirven a lo sumo como forraje para los animales. Satanás no recibió nada y quiso romper el trato, acusando a San Miguel de malicia. Pero el santo le había tomado gusto al cultivo de la tierra, volvió para ver al diablo. Te aseguro que no fue algo premeditado. La cosa salió así, yo no tengo culpa. Pero para resarcirte, este año te propongo que te quedes con todo lo que se produzca bajo tierra. —Me interesa —dijo Satanás. A la primavera siguiente toda la extensión de tierras del espíritu del mal estaba cubierta de frondosos trigales de avena de unos grandes gruesos como campánulas, de lino, de una magnífica colza, de rojos tréboles, de guisantes, de coles, de alcachofas, de todo lo que, grano o fruto, madura al sol. Tampoco esta vez Satanás recibió nada y se puso hecho una furia. Recuperó prados y campos y no escuchó ninguna otra oferta de su vecino. Pasó un año entero. Desde lo alto de su solitaria mansión San Miguel contemplaba la tierra lejana y fecunda y veía al diablo dirigir las labores, recolectar las cosechas, trillar el trigo. Estaba rabioso, exasperándose de impotencia. Al no poder volver a encatusar a Satanás, decidió vengarse y fue a invitarle para el lunes siguiente. «¿No has tenido suerte en los negocios conmigo?» le dijo. «Lo sé. Pero no quiero que me guardes rencor y te pido que vengas a comer conmigo. Te prepararé cosas buenas». Satanás, tan comilón como perezoso, aceptó. El mencionado día se puso sus mejores galas y emprendió camino hacia el monte. San Miguel le hizo sentarse a una mesa. De entrante le sirvió un volven de crestas y menudillos de gallo con albondiguillas de carne de longaniza. Luego dos grandes salmonetes a la crema. A continuación un pavo blanco relleno de castañas cofitadas en vino, al que siguió una pierna de cordero cebado tierno como un pastel, luego las legumbres que se fundían en la boca, y una buena torta recién salida del horno, que humeaba difundiendo un aroma a mantequilla. Bebieron sidra pura, espumosa y dulzona, y vino tinto y espirituoso y... Tras cada plato se tomaban una copita de un aguardiente añejo de manzanas. El diablo bebió y comió como una lima, tanto y tan bien que se le aflojaron los esfínteres. Entonces San Miguel, alzándose con su físico imponente, exclamó con voz tonante: «¿En mi presencia?» ¡En mi presencia, canalla! ¡Te atreves en mi presencia! Satanás espantado salió huyendo y el santo tras recoger un carrote le persiguió. Corrían por las alas de la planta baja, dando vueltas alrededor de las pilastras, subiendo escaleras aéreas, galopando por las cornisas, saltando de gárgola en gárgola. El pobre demonio que se sentía a morir huía ensuciando la morada del santo, hasta que finalmente se encontró en la última terraza, en lo más alto de todo, desde donde se divisa la inmensa bahía con sus poblaciones lejanas, sus arenas y sus pastos. No tenía ya escapatoria. El santo le propinó un fuerte puntapién las posaderas lanzándole como una bala a través del espacio. Voló por los aires como una jabalina y fue a caer pesadamente delante de la ciudad de Morten. Los cuernos de su frente y las garras de sus miembros penetraron profundamente en la roca que conserva para la eternidad las huellas de la caída de Satanás. Se levantó cojeando, lisiado hasta la consumación de los siglos, y, mirando de lejos el monte fatal, recto como una aguja en la luz del ocaso, comprendió que siempre sería vencido en aquella lucha desigual, y se fue arrastrando la pierna, dirigiéndose hacia países lejanos y dejando a su enemigo sus campos, sus laderas, sus valles y sus prados. He aquí. ¿De qué manera San Miguel, patrono de Normandía, derrotó al demonio? Otro pueblo habría imaginado de otro modo esta lucha. Fin